Bueno, pues buenos días. Gracias por vuestra asistencia. Eh, sabéis que mañana, con ocasión de la Comisión de Hacienda y Presidencia sobre Presupuestos, hay convocada una concentración a las nueve en el Ayuntamiento para exigir una serie de entidades sociales y vecinales, unos presupuestos sociales que sean solidarios, sostenibles. Bien, nosotros, al, al hilo de, de esta convocatoria y de las enmiendas que hemos presentado al presupuesto en esta rueda de prensa, queremos centrarnos sobre todo en ese, en ese desprecio que está manifestando el Gobierno del señor Azcón hacia el tejido asociativo y vecinal, ¿no? Parece que les estorba, ¿no? gente que, que lleva años trabajando en nuestra ciudad, colaborando codo con codo con, con los técnicos y con los gobiernos municipales. Esto viene al hilo de que hemos visto cómo a lo largo de estos tres años de Gobierno de la derecha radical cerca de 30 convenios han sido eliminados por una cuantía de 2,4 millones referidos a inserción sociolaboral de personas en dificultad, desarrollo comunitario, de medio ambiente, economía social o de cooperación. ¿no? Nos parece que, de alguna forma, eh, esta, este ánimo de, o este desprecio y este, y esto, que se concretan en estos recortes, pues eh, no se entiende muy bien o parece que el Gobierno, del PP de Ciudadanos, no entiende o no quiere entender lo que es la democracia participativa en pleno siglo XXI. Estamos hablando de entidades sociales y vecinales que llevan años colaborando con el Ayuntamiento aprovechando instrumentos de participación ciudadana y de, y de corresponsabilización social, en, a través de los cuales han ayudado a, a este ayuntamiento a cumplir con esos objetivos en los ámbitos sociales o comunitarios. ¿no? Y vemos cómo ahora, después de esos años, pues por ejemplo, en el terreno de la cooperación, eh, convenios como el que tenía con, con UNDREIGA por los Derechos Humanos en el Sáhara o con la, eh, con la comunidad del hermanamiento de León con Nicaragua, se los viene encargando después de, de más de 20 años, como por ejemplo también el, el convenio de la coordinadora aragonesa de voluntariado, ¿no? que sabéis que precisamente estos cerca de 3.400 voluntarios son procedentes de colectivos de cerca de más de 200 ONGs que han estado haciendo un trabajo de inclusión social eh, ciertamente encomiable con este ayuntamiento. ¿no? Por eso, el que muchas veces este Gobierno se escude ¿no? en un presunto problema legal ¿no? de que, de, acerca de la figura de, de los convenios nos parece que es una polémica falsa, ¿no? porque los convenios son una figura regulada en la, norma, en la normativa de subvenciones y, de hecho, el propio Gobierno del señor Azcón ha hecho más de 11 nuevos convenios solo en el área de acción social y familia. ¿no? ...recordar esos convenios de tinte clarísimamente ideológico... ...como el de la Red Madre o el de Familias Unidas... ¿no? ...donde había también familiares vinculados al concejal de, de Acción Social. Bueno, eh, nos parece que de alguna forma... ...y no voy a entrar en todos esos otros convenios recortados... ...porque lo tenéis en la, en la nota de prensa... ...nos parece de, de alguna forma que es paradójico o que demuestra un comportamiento radicalmente incongruente el del señor alcalde, cuando se va a Europa a quejarse de que no le escuchan y, precisamente, aquí, a sus vecinos, a sus entidades más activas, más colaboradoras, más, más entregadas, podríamos decir, porque, desde el punto de vista del de voluntariado que realizan, son gente que actúan con, con total gratuidad ¿no? y, y, y honestamente por el bien de, de sus comunidades, pues es curioso ¿no? que se vaya a Europa a quejarse de que no le escuchan y sea aquí el, el primero que desprecia precisamente ese trabajo denodado que vienen haciendo estas entidades desde hace muchos años. No, no sabemos si… Yo no sé ya si es un problema de incapacidad, de falta de empatía, pero pero que, por ejemplo, en, como en el tema del presupuesto, que se les dé cuatro minutos a las entidades sociales y vecinales en los consejos eh, consultivos, ¿no?, como el Consejo de Ciudad o el Consejo de Alcaldes, o que no se les acepte a lo largo de estos tres años absolutamente ninguna enmienda, demuestra, de alguna forma, eso que, ese desprecio hacia las formas de democracia participativa que deberían ser imperantes hoy en día porque los tiempos así lo exigen, ¿no?, y porque, además, vienen sobre la base de, de un trabajo de colaboración de estas entidades francamente encomiable y positivo desde el punto de vista de, de la inclusión social y de la defensa de los derechos humanos, ¿no? Pues esto era un poco lo que os queríamos comentar y no vamos a entrar en los convenios porque ya os he dicho que los tenéis ahí recogidos, ¿de acuerdo?